Vale, vale, vale, vale, vale, ya, ya, ya, pa párate, párate ahí Es el 7x7, tal, se gira así, tal, vale Gracias Disculpa que interrumpa el video acá, eh, pero ¿alguien me puede explicar qué mierda es esto? Y con esto se puede conseguir, eh... por aquí Mira, si fuera antes Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Hoy toca hacer algo que da un poco de cringe ¿No, coño Bastante. ¿Por qué? Porque vamos a ver vídeos ¿A qué vídeos son? Vídeos en privado que he dejado en el caso. No los he podido ver Pues por eso, porque están en privado Vamos a ver unos poquitos que son caquitas Y ¿si ¿Estás exagerando? ¿En serio? ¿En serio crees que estoy exagerando? Así que ponte los auriculares ¡Ja! perfecto Va. Vale, vamos a hacer esto, mira Atención, ¿eh? Has ¡Bien! flipado, ¿eh? Literalmente Con el primer vídeo del canal Y dirás, pero si el primer vídeo del canal Es del cubo de rugby No Ese no es el primero, lo confieso No sé si lo vas a escuchar pero bueno, te voy a subir un poco más el volumen Escucha sí. oh, Podrás encontrar oh, Mucha variedad Mejor no te digo cómo es el audio, ¿vale? Tu atención, ¿eh? Atención. Vamos a. Pues lo, me estoy dando cuenta. Espérate. Bueno, está. No. Tss, tss, silencio. Tú cállate. Digo, si es la intro. Vale. Esta es la primera intro. De acuerdo que hice en el canal. Y luego estaba esta de aquí. Vamos a darle a play. a play. Gracias. Espero que se me escuche bien. Porque el audio. ¡Vamos! ¡Vamos todos! Vale, ya, ya, ya Párate, párate ahí, por favor Eh, quizás te preguntes ¿Qué hago con una máscara en la cabeza? Bueno, en la cabeza, no en la cara Porque las máscaras se ponen en la cara ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, porque todavía no me había mostrado Así que vamos a verlo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer escena 2 A ver, así me da más miedo no nos vamos a engañar Por cierto, sígueme en Twitter Y dale a like Aquí está El 2x2 ¿Pero por qué hice estas cosas? No que entiendo ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Antes de este tenía otro Pero para, para, para, para La iluminación La forma de comentar La forma de grabar Y la calidad de vídeo Y aparte la edición, me queda un poco pillada. El canarí. ¿Ya se te escucha más a ti que a la música o es al revés? No lo sé. No lo sé porque está ahí entre medio. O sea, está la música y mi audio. Así. O sea, no está la música aquí y el, y el mío aquí, ¿sabes? ¿Y por qué los tengo que dejar para el final? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué amable. vamos a ¿Por qué digo yo? Esto lo dejo para el final. Pero se lo voy a acabar enseñando igual. No tiene sentido. ¡Esta vida! ¿No lo puedes contar más rápido? 7 x 7. ¡Rápido! Venga, mira, este es el 7 x 7. Tal, se gira así y tal. Vale, este es el tico... gira. Pero deja la cámara y haz así tú. No hagas así con el meñique. que no ves que no puedes. ¿No ves que no puedes girarlo con el... Si tú estás girando un cubo y estás grabando diciendo mira tal este cubo tal igual y estás con el meñique haciendo así y ves que lo gira no lo hagas no gira pues no gira mira cómo gira atención eh un plano cinematográfico cubos magnífico magnífico bravo un aplauso por favor no tienes que tú decir tan tan tan tan tan tan, tan por ejemplo, poner música de fondo, algún efecto, barras cinematográfica, yo que sé, un poco de, de, de algo, ¿no? Y dirás, eh... ¿Todavía tienes la etiqueta puesta? Sí. No te lo crees. <risa> no te lo crees, ¿verdad? Muy bien, te lo voy a enseñar. Gracias. Gracias. No puedo, no puedo ver. Ah. Te acaba de dar cuenta. Te acaba de dar cuenta que estoy en pantalla completa. ¿Pero qué ha pasado? No, lo tengo que volver a ver. Yo tengo que volver. En serio, tengo que volver a verlo. Bueno, pero solo un trocito, ¿eh? No te emociones. Gracias. Disculpa que interrumpa el video acá, ¿eh? Pero alguien me puede explicar qué mierda es esto. ¿Qué es esta poronga? Por el amor de Dios, saquen esta poronga de una vez por todas. ¡Qué poronga! Vamos a ver ahora un tipo de gameplay, pero no es un gameplay como tú te esperas. Es un vídeo contando una historia. ¿De las qué historia? Observa el vídeo. Había una vez un chico llamado Pedrito que se encontró perdido en el bosque entre... Es que, ¿por qué lo no cuento así? Y ahora me estoy dando cuenta, ¿por qué hago dos espadas de madera? ¿Por qué? Vamos a ver este vídeo del juego I am Brad, Que por cierto, ese juego sí me gusta, la verdad A ver si lo puedo jugar en el canal secundario Que si no estás suscrito ¿A qué esperas? ¿A qué esperas hacerlo? Por aquí arriba, hago así con los dos dedos Porque no me acuerdo en qué lado era eh, Te saldrá el canal secundario, ¿vale? Así que te puedes suscribir por ahí o si no directamente, te lo dejo también en la descripción y te puedes ir a suscribirte. Vamos a ver esta maravilla. Vale, este vídeo, ahí este vídeo, esta intro era la, ter, la cuarta creo que era. La cuarta intro que hice. Me parece que sí, que es la cuarta intro. Hola, soy un pan skater y mi destino es llegar a la tostadora o a algún sitio para poder convertirme en una leciosa tostada. No sé si lo conseguiré, pero conducir este monopatín es muy difícil. Atención, la tostada skater se acerca a su destino. La tostada hace un pequeño giro para bailar un poco. Pongámosle música. Y... lo consigue. Parece que la tostada tiene un plan perfecto. Y es ir por la pared. Le funcionará. Veámoslo. Ahí va. Pero... Se queda atascada en mitad del camino, pero logra escapar. Atención. Ahí la vemos. Se acerca y... Se convierte en tostada. Logró su objetivo. Si no hay que comentar nada en ese vídeo... ¿Qué comento? ¿Una tostada yendo a por la tostadora o cómo va? ¿Qué comento yo de este vídeo? A ver, lo quería hacer en plan épico y no salió en plan épico. Eh, yo creo que hay vídeos mejores, ¿eh? Que ese. Yo creo que hay vídeos mejores. Vale, vamos a ver un gameplay de Minecraft. Resalto la intro porque si no vamos a estar aquí otra media hora y ya llevamos más de media hora de vídeo. Verás tú para editar esto, pero bueno. Vamos a... Darle, a ver, eh, acepción. ¿Cómo comenta? Eh, hoy estamos en un nuevo vídeo y como veis estoy en el minecraft Porque vamos a empezar una serie hoy. Mi pregunta es ¿por qué estoy poniendo una música de mierda? Tengo barras eh, cinematográficas de estas que hacen ¿por qué? O sea ¿por qué? ¿Qué necesidad había? De hacer eso Explica... O sea, tú déjame ir en los comentarios ¿Qué necesidad había De poner música de misterio? Y de poner barras cinematográficas ¿No? Y con esto se puede conseguir eh, Por aquí Mira, si fuera antes O sea, si fuera ahora Yo, en este momento diría A ver, vamos a, a representar Como si fuera eh, Ahora, ¿vale? 3, 2, 1 y... Venga Hola ositos ¿qué tal ¿Cómo estáis Aquí estamos en un nuevo vídeo Haciendo un gameplay de minecraft Como estáis viendo eh, Vamos a talar madera porque si no eh, No podemos avanzar Ya que la madera es imprescindible Para poder avanzar en el juego <risa> Porque si no no puedes hacerte Ni antorchas, ni picos Ni hachas, ni, hacha, ni, ni nada no puedes hacerte nada y no puedes avanzar Así que lo que vamos a hacer va a ser recolectar la madera para poder... Ya te digo, no sé cómo va a ir este... Esta serie ¡Anda, una oveja! ¡Hola, oveja! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, yo si no te importa voy a hacer las herramientas, ¿vale? Para que no... Para no quedarme yo sin materiales, ¿sabes? Vamos a hacer una mesita de crafteo ¿Vale? Que se hace con cuatro de madera Por si no lo sabías Ya yo te lo explico, ¿sabes? Por si acaso no lo sabes eh, Luego también vamos a hacer unos palitos Para poder hacer antorchas, picos, espadas Y todo eso primero vamos a hacerlo con madera Ya que no tenemos piedra Y para conseguir piedra se necesita pico Para conseguir un pico se necesita madera Y para conseguir madera se necesita una mano Que tale el árbol ¿Lo has entendido? Bueno Vamos a hacer un hacha porque si no no podemos... Eh, vamos a hacer dos. Aunque también te digo, yo no sé para qué hago dos hachas. No sé por qué hago dos hachas. ¿Por qué hago dos hachas? O sea, antes dos espadas. Ahora dos hachas. ¿Por qué? No va a tener cortes. Uf, madre mía, qué ideas se me ocurren. Es un poquito caquita, ¿vale? Segundo. Eh, hay barras a los lados, no me preguntes por qué. Luego, el audio se escucha, o sea, el audio que se escucha es el de el de la cámara. La forma de comentar no es muy como ahora, ¿sabes? Si fuera ahora diría, hola, sitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este caso, ¿qué pasa, gente? Y tal y cual. Eh, hoy vamos a hacer una cosa un poco rara. Vamos a decir mi nombre cien veces, pero no olvido el, ¿eh? el nombre del canal. Eh, aquí tengo un cronómetro que va a... Porque si yo tengo que... Ente... Eh, eh, si yo tengo que pensar cuántas veces lo he dicho, apaga y vámonos. Pero no me apagues la luz. Pero que es un decir, no me... ¡Enciende la luz! ¡Enciende! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Sofis 20, Sofis 20... Sofis 20, Sofis 20, Sofis 20. ¿Cómo? ¿Cómo? Sofis 20, Sofis 20. Pero... Vamos a repetir eso. Pero se envía cuando le da la gana. Así que, eso. Y ahora sí que sí, nos vemos en la próxima. Chao. No puse vídeo. No puse vídeo final. Uh, qué mal. El año nuevo, que no lo he dicho. <risa> Espero que te haya gustado. Eh, si es si así, le das un like, ¿vale? Puedes suscribirte si quieres. Si quieres, ¿eh? Tampoco te voy a obligar. Dale a la campanita a ver si hace algo.